de la mujer en el mundo entero eh, creo que por lo menos en los países occidentales el avance ha sido en ese sentido, yo digo muchas veces eh, que eh, la gran revolución del siglo XX ha sido la revolución de la mujer en los países occidentales, es decir esa ha sido para mí una de las revoluciones realmente fundamentales del siglo XX y aunque se ha logrado muchísimo yo creo que todavía hay que lograr muchas más cosas entonces, nosotros queremos aportar un pequeño grano de arena a, esta, a este debate y eh, desde el blog, pues eh, estas cuatro mujeres que han tenido, el, el, digamos, han querido estar aquí conmigo hoy, pues van a decir algunas cosas sobre, sobre el tema. Yo eh, estoy muy agradecido a las cuatro y ya les doy las gracias desde este mismo instante. Bueno, eh, ahora cada una de ellas va a hacer una pequeña presentación de ellas. Voy a empezar por Irma. Y voy a ir así, Inma, Carmina, eh, Marte y Amparo. Bueno, Inma, pues no sé qué dirías tú de, de ti misma como, como mujer, ¿no? Pues tengo 44 años y mi profesión en la actualidad es educadora en un centro de menores. Eh, tengo pareja y tengo dos hijos, uno de 10 años y otro de 5 años. Uh -huh. Y... Bueno, me proclamo feminista desde hace muchos años, que ya sé que es algo, es un término que desde hace mucho tiempo me resulta difícil decirlo porque parece que hay ciertas connotaciones muy negativas y peyorativas al término, pero yo la verdad es que me pero, considero... Pero Ima, eh, vamos a ver, si feminista quiere decir una persona que defiende la condición de la mujer, no. ¿por qué va a tener... ¿Por qué va a tener connotaciones negativas? Porque se ha, el término se ha denostado mucho, ha habido mucho movimiento en contra de, del feminismo, ha habido como mucha manipulación para que se vean a las personas feministas, a las mujeres feministas, con, con una carga muy negativa. Eh, yo, yo lo noto, o sea, en, en los ambientes en los que me muevo. Pero tú estarías de acuerdo, o estaríais de acuerdo todas, en dar al término feminista la, el significado fundamental de personas que tienen una especial sensibilidad, mujeres que tienen una especial sensibilidad hacia el tema de la mujer y que en los diferentes foros o donde sea defienden eso? Sí. ¿Os parecería un término sí. adecuado a todas? O sea, para mí feminismo es un movimiento social y político en el que la mujer ha tomado conciencia que quiere la igualdad de oportunidades, de derechos, simplemente eso. Y yo, por ejemplo, mi visión es que sea acompañada también de los varones, que eso a lo mejor sí. muchas, muchas feministas o muchos movimientos feministas no lo han considerado. Pero yo, por ejemplo, siempre es acompañadas con los varones. Pero yo creo, yo creo entonces, Inma, que la mayoría de las personas que, que vayan a ver este, este vídeo, yo creo que la mayoría, posiblemente el 90% y más del 90%, yo creo que estarán de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Claro, sí. es que... Si se le saca de sus casillas todo, todo se puede rechazar. Pero cuando uh -huh. se pone en su sitio el significado de las cosas, el contenido de las palabras, entonces la cosa cambia. Y yo creo que la mayoría de la gente, lo que tú estás diciendo, yo creo que lo puede aceptar cualquier persona razonable. Sea hombre, razonable. Uh -huh. Sea hombre o mujer. Tú mismo estás diciendo... Soy una mujer casada, eh, tengo dos hijos, tengo una profesión, tengo un trabajo. Eh, no, las mujeres feministas no son bichos raros. Uh -huh. Son mujeres normales que han tomado conciencia de una situación. Uh -huh. ¿No, Carmina? Sí. Preséntate sí. tú, Carmina, sí. un poco. Bueno, yo soy Carmina, eh, tengo 75 años, vengo, soy, estoy jubilada de magisterio, estuve... 45 años de servicio y trabajando porque me ha gustado mucho la enseñanza y me jubilé ya hace 8 años. Y no obstante, pues también estoy haciendo mi, mi forma de vida. Eh, normalmente lo que quiero es conseguir, además de comunicación con la gente, es aprender cosas y me matriculé en la Universidad de Mayores, con lo cual... Aprendes diferentes cosas que en tu vida a lo mejor no has tenido tiempo. Eh, he hecho unos cursos de salud, he hecho Historia del Arte cinco años y ahora he empezado Filosofía primero. E indiscutiblemente estoy gozando muchísimo. Eh, luego conoces a muchísima gente, con lo cual ves la, la psicología de los demás, te anima muchísimo porque te enriquece. Luego también, no obstante, también tengo libre... También me voy luego por ahí todos los días o colaboro con alguna mmm, sociedad que me necesita y no obstante sigo así feliz y contenta y muy alegre y muy contenta de poder aportar algo en estas pequeñas conversaciones. O sea que tú también podrías, eh, seguramente no te molestaría que te dijeran que eres feminista. Eh, fíjate, pues la estaba escuchando a mí, desde luego que no, en, absoluta, en absoluto. Pero sí es cierto que hace muchos, muchos años, yo que soy más mayor que vosotras, es verdad, esa connotación que tú dices negativa, eh, bien fuera porque acompañase también la forma exterior, la forma de manifestarlo. Entonces, quieras que no, te recogía un poco para atrás. Pero no obstante he comprobado y además estoy en ello también, para defender a la mujer y saber los logros que poco a poco, y gracias al grupo ese feminista que salió en principio, que fueron las primeras que fueron dando pasos, aparte de otras personas que no se hubieran enclavado en ese, en ese nombre, pero que han luchado y han conseguido gracias a ellas, algunas que otras cosas de las cuales nos hemos enganchado a la vida social para seguir con ello. Bueno, tengo que decirles a ustedes que Carmina ya tiene un vídeo en nuestro blog, es decir, a Carmina le hicimos, un, bueno, uno o dos, dos. Uno. Uno, participaste en el de qué es sí, la, la educación. educación. Sí, un compañero, un compañero tanto de ella como mío, Trino Hortelano, eh, le hizo una entrevista eh, con el título que es la educación. Además, un vídeo que de los que hay en el blog es de los que está teniendo más éxito y más audiencia. Por tanto, les pido, os pido a todos los que veáis este vídeo, el que estamos grabando ahora, que veáis este, donde a Carmina se le hace una entrevista con el título, el vídeo se, se titula ¿Qué es la educación? Por tanto, ahí la podéis ver, podéis verla aquí también en ese vídeo. Bueno, pues ahora Marte dirá alguna palabrita también de su autopresentación. A ver Marte, ¿qué se te ocurre? Hola, yo soy María Teresa. Eh, soy María Teresa Rico, Rico aunque me gusta más obviamente, que me llamen Marte. Eh, y tengo tres hijos y dos nietas, como dije. Entonces yo estudié Secretaria de Dirección y Creación de Empresas, puesto que siempre he sido una persona muy creativa, muy emprendedora en el tema de los negocios. Yo empecé muy temprano allá a ganarme dinerito en mi país. Y, y de hecho, eso es lo que más me gusta hablar y conocer mucho a la gente. Y en este momento estoy llevando un proyecto donde estoy ayudando a muchas chicas separadas, solas, con mucho, mucha responsabilidad y las estoy ayudando a emprender algo propio. Y bueno, y eso es lo que estoy haciendo. Eh, eh, Marce, eh, eh, ¿de qué país eres? Yo soy de Guinea Ecuatorial. No, lo digo también porque alguna gente tendrá curiosidad de saberlo. Soy de Muy Guinea Ecuatorial, llevo más años aquí que en mi <risa> país. <risa> pero sí. bueno, soy de... Tú viniste cuando todavía Guinea era eh, colonia española y por tanto, tú viniste como... ya tenía papeles antes de venir, porque tú ya eras ciudadana española. Guinea no era yo. una provincia... Era una provincia española en aquel tiempo, o sea... Yo cuando nací, Guinea era española, yo claro. nací siendo española, de nacionalidad. Se utilizaba la misma moneda, todo era lo mismo, hasta el 68. Y después de allí, los nacidos en esta época podía, eran guineanos. Luego se les dio la doble nacionalidad, luego se les quitó, pero bueno. Uh -huh. Y entonces cuando vine aquí, yo no tuve el problema de migración, no tuve el problema de los extranjeros que están luchando y subiendo, y en este sentido pues me considero también una privilegiada porque la gente lo ha pasado muy mal cuando no tiene documentación, cuando no tienen cómo moverse, ¿no? Entonces en este sentido pues yo me encuentro satisfecha por eso. Muy bien, pues Amparo, ahora te toca a ti a ver qué nos dices de ti misma. Bueno, soy un poquito más vergonzosa que el resto por lo que veo. <risa> nada Yo soy Amparo, tengo 23 años, eh, hice auxiliar de enfermería, no hay trabajo para auxiliar de enfermería, así que estoy trabajando en un bar como camarera Y pues nada, estoy aparte de trabajando en un bar, gracias al trabajo me puedo pagar los estudios de quiromasajista Que estoy estudiando ahora, para ver si, como tan mal está la cosa, a ver si ahora puedo yo hacer una empresaria como Marte Y salir un poco a flote la claro, verdad es que tampoco tiempo, no tengo tiempo mucho para más. Uh -huh. Estudio, trabajo y el fin de semana en casa, ver a los abuelos, los padres y ya está. Uh -huh. No tengo... no hago tantas cosas. No, pero, pero fíjate, fíjate Amparo, que esta situación tuya eh, es una situación de mucha gente. Es decir, gente que está trabajando y estudiando. Se gana su dinero en lo que puede, en lo que puede. Para poder también estudiar luego, sí, o sea que es una los cosa. Porque ¿Va? el estudio cuesta dinero. Sí, que no, que no es... quiero decir que ahí tú conocerás a muchos compañeros y compañeros tuyos de tu edad que están más o menos en una bueno. situación. <risa> <risa> Mis amigos son un poco más acomodados. Sí. Los padres. No todo. Todo mejor. todo mejor. Todo económicamente mejor, ¿no? Estudian y se... y se divierten y disfrutan un poco. Yo soy la que más atada está. No lo entienden mucho, porque cuando dicen de salir, yo es que al día siguiente trabajo. Ah, no pasa nada, tal. Digo, yo trabajo, yo no voy a salir. Si lo entendéis bien, si no, también. Claro. Pero claro. sin embargo, fíjate, ha dicho una frase muy bonita al final, que ella trabaja, estudia y los fines de semana se los dedica y a, los a sus padres a verlos y a los abuelos. Uh -huh. Y eso dentro de... es un, un, un toque que le has dado... De una persona joven. Eres joven, pero con mucho miramiento hacia seres queridos uh -huh. y mayores. Eso yo cuando puedo voy a verlos, ya que los pobres están solitos, mis dos abuelos. Y son los únicos que tengo, así que muy bien. hay que aprovechar el tiempo con ellos. Uh -huh. Sí, de, de todo esto que habéis dicho, cada una, yo creo que se desprenden muchas cosas, pero bueno, eh, quizá está muy, muy, eh, muy ilvanado todo esto con... con con lo que quería plantearos ahora, y es un poco cómo veis vosotras mmm, a la mujer actual de, de, de, de este momento, de ya, ya del siglo XXI, eh, cómo la veis, porque, por ejemplo, aquí tenéis diversas edades, ya lo veis, eh, creo que también la cámara, lo, de alguna forma, lo deja claro, más o menos las edades que tenéis, pero eh, representáis también, como yo diría, diversas generaciones, y, y, y seguramente cada una de vosotras habéis vivido momentos diferentes en relación a, a la situación de la mujer. Entonces, por ahí yo creo que podéis decir una serie de cosas de, de, que habéis experimentado, que habéis vivido, que habéis visto, que habéis... No sé qué se os ocurre en este sentido, de esa situación general. Quizá cada una podéis aportar algo en este sentido. A ver qué se os ocurre. Hombre, yo, referente... Puesto la dedicación que hemos tenido de, de educación, sí que es verdad que se nota un cambio tremendo. Yo, como mujer, y yo en mi caso concretamente, sí que he notado que yo, cuando empecé a ir a la escuela, eh, había una situación de la mujer muy, muy diferente a la de ahora. Porque magisterio entonces parece ser que casi solo era una carrera de, de mujeres, de mujer. No había hombres. Es más. Hasta muchos años, porque yo solo he vivido, hasta lo menos el 70 o el 75, en infantil, que he estado siempre en educación infantil, no había hombres. En la escuela primaria sí, pero en infantil, con niños pequeños, no había hombres. Nadie estudiaba magisterio para pequeños. ya en el, A partir ya de esos años, ya ha habido, yo ya he tenido alguna sustitución y ya ser chico. Luego, en aquellos principios, claro, te sometías a unas cuantas reglas, porque era la escuela ir... Yo recuerdo que yo iba con pantalones normalmente en la calle y en la escuela yo no podía ir con pantalones. No, no, no te lo permitían. En la escuela tenías que tener un miramiento tanto de vestir como la manera de actuar, eh, la manera de, de ir arreglada, eh, pero hay, hay era algo. muy llamativo Carmina, estas cosas que tú estás diciendo que a lo mejor la gente más joven las escucha y le llama la atención pero es que esos síntomas de los que tú hablas detrás de todo eso eso era porque detrás de todo eso había una ideología ah, claro. había un contexto social claro. que fundamentaba que hacía posible eso sí, sí, sí. Sí. yo voy a contar una pequeña noticia. una vez estaba yo en una en una playa eh, y eh, estaba era una, una hora completamente de playa, a la una de la mañana y, y, y, y yo y un grupo de amigos nos dio la esa de ir a un barecito que había dado a tomar una cervecita allí que estaba a 100 metros de la orilla de la playa y esto fue en el año 70 y tanto, yo creo que ya estaba aquí la, la democracia, creo que sí. Bueno, pues fijaros, yo iba bañador pues pasó por allí una pareja de la Guardia Civil que estaba allí, pasó por ahí, se puso en la puerta del bar y cuando me vio entrar el bañador, me dijo, usted, al bar no entra en bañador. Al bar no se puede entrar en bañador. Y no me dejaron entrar al bar en bañador. Si quería entrar, tenía que ir a cambiarme de ropa. No me dejaron entrar. Lo digo para que la gente se dé cuenta de cosas, eh, claro, detrás de todo eso había toda una mentalidad y toda un, una ideología detrás, eh. Y asignaturas también para chicas, para chicos, no sí. espacios... Ya. Y luego, eso que dices de, de entrar a un bar La Maestra en el pueblo, era nada, no podías. Y hasta bien tarde yo, antes de venir aquí, que estaba eso, entre él, yo me acuerdo, que entraba a algún bar a tomarme, pero un café con leche, porque a mí misma me parecía que el tomar eso que era la merienda no, no parecía tan negativo como el entrar a tomarse una cerveza y cosas de esas, o el ir a estar hablando... Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar magisterio en, en el colegio que iba yo, eh, las monjas le dijeron a mi madre que no, que no estudiase magisterio porque a mí me gustaban mucho los chicos, los chicos y entonces fíjate qué perdición Va. Y era así, era cosas de esas que ha sido, que era la mujer, porque el hombre tranquilamente hacía lo que quería, bebía, iba al barrio cuando quería, estaba en la plaza hablando, cuando quería, salía, entraba. Y la mujer es la que tenías que guardar un comportamiento social, porque nada más lo hacías. Pero esas cosas, según la sociedad, según la, la, la iglesia, según la religión, que también... Y yo, yo he pasado... Yo no, pero primas mías en el pueblo están en las fiestas y ir al día siguiente a misa y ir a comulgar y saltársela y no darle la comunión. Porque día estado el baile del pueblo y la maestra entonces tampoco en esos tiempos. O sea que se ha adelantado sí. muchísimo. Luego ya fíjate la independencia que has tenido y socialmente, que sin embargo socialmente has sido muy querida por... Por los pueblos, en los pueblos, cuando se está de maestra, ha sido la maestra para, para igual para los hombres que para, para las madres, ha sido que era también demasiado. ¿Y de esto, de esto, todo esto que está diciendo Carmina, qué os sugiere a las demás? ¿Qué os sugiere? Yo pienso que hoy en día la mujer ha ganado mucho en este sentido, ha ganado mucha libertad ha ganado su espacio, o sea, antiguamente una mujer, lo que dice, a lo mejor no podía hacer todo lo que quisiese, pero hoy en día nadie para la mujer. Y es más, la mujer se exige tanto que se estresa sola porque quiere ser mejor, sí. quiere ser perfecta. Entonces, hoy en día la mujer, en este sentido, ha ganado mucho su independencia, su libertad, su profesión, o sea, todo en todo. Uh -huh. Aunque falta, falta muchísimo, falta muchísimo pero dónde vamos a comparar, ¿no? Yo estuve en un colegio de monjas también, donde en el colegio yo estudiaba bachillerato, sin embargo tenía que hacer lo que es mis labores, preparar mi, mi, mis colchas, mis sabanas, mis manteles, tenía que salir del colegio con una maleta así, claro que la hice, pero donde se quedó, allá, ah, ni lo disfruté porque era norma, ¿no? Y ser primogénita es un, era un cargo que, que, que vamos parecía que tenías que llevar la cruz de todos, de todos, bueno, como somos tantos hermanos sí, sí, sí. siempre, tenías que llevar la cruz de todos tus hermanos y, y de algunos primos, primas, y eh, ahí es, eso era tremendo, tremendo, era una carga que hoy en día pasado te te lo decimos porque eres la mayor, di esto, esto y esto, los menores son los que van, Tien, eres la mayor, tienes que decir esto, o pon orden, o pon, o a mí dejarme mi paz de la mayor y de no mayor. <risa> Queda algo, esas cositas son las que van quedando, pero ya, ¿dónde vamos a parar, no? Entonces, se nota mucho. Yo, mi vivencia, digamos, en los últimos 20 años, yo empecé a tomar conciencia de, de que soy mujer, que, que ha habido muchísimas mujeres antes que yo que han luchado y que han estado ahí por, porque ahora tengamos los derechos y las libertades que, que tenemos, ¿no? Eh, yo creo que empecé a tomar conciencia sobre hace unos 20 o 21 algún años. Y a, a medida que como que empecé a entrar en el tema de mujer, me he ido dando cuenta de un montón de cosas que, que yo he vivido de, de manera distinta desde el momento que, que pues eso, que me conciencié pues de, de toda esta situación que tenemos, ¿no? Yo antes de, de pequeña, por ejemplo, yo nunca me había planteado por qué no jugaba al fútbol, ¿no? o porque iba siempre de rosa eh, y luego a medida que, que he ido pensando más y reflexionando sobre estos temas es que me doy cuenta que o sea la sociedad desde que nacemos desde que salimos claro y ya nos ponen de rosa o nos ponen de azul, nos ponen un lacito ya eh, yo creo que nos van condicionando a pues a, a lo que luego vamos siendo ¿no? yo por ejemplo eh, me considero una mujer luchadora fuerte y tal pero Veo muchas cosas de, de lo que se espera de mí, del rol que se espera de mí. Por ejemplo, yo he elegido una carrera, yo soy trabajadora social, luego también hice educación social, eh, una carrera totalmente de cuidadora. O sea, es como una prolongación más de madre. O sea, soy, eh, luego he elegido ser madre, pero también mi profesión es cuidadora, ¿no? es educadora... Eh, me veo en un montón de, de situaciones donde sigo lo, lo que se espera de mí, el rol tradicional, ¿no? Luego así que sí que yo me, me veo que, que estoy intentando pues desmarcarme un poco de, de esa presión, sí. presión social que, que existe sobre la mujer, ¿no? Yo, yo como madre, por ejemplo, tengo que dejarlo todo para cuidar a mis hijos, es una presión que, que yo la noto, o sea, yo me... La noto sobre mi espalda, digamos, ¿no? Pero pienso que la, la sociedad sí que eh, está cambiando, eh, los hombres sí que están notando esos cambios y nos están acompañando también en muchos procesos, ¿no? De, por ejemplo, mi pareja, pues si el niño se ha puesto enfermo, pues a lo mejor ha ido él a la pediatra o al pediatra a llevarlo porque se ha puesto enfermo. No he sido yo quien ha tenido que dejar mi trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, sí que en esa situación general sí que he visto mucha evolución desde, pues eso, desde mi toma de conciencia de, como mujer y muchas cosas que a lo mejor sí que me gustan del papel que la sociedad nos ha otorgado, pero otras cosas que no me gustan sí que me estoy viendo yo que estoy intentando ahí salir de, de todos esos estereotipos, de, de toda esa presión que, que la sociedad ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujer. Yeah. Claro. También es verdad que depende de donde, en qué casa te hayas criado y cómo sea la mentalidad de cada casa Es de una manera, porque justo lo que has dicho que desde pequeñitos, sí que me acuerdo, yo tengo dos primas Pues una de ellas, cuando fue ya creciendo, y ya pidiendo juguetes a los reyes y lo típico en navidades No quería una Barbie, quería el Action Man Y estaban mis tíos preocupados, es que la niña quiere el Action Man mm. Dice que eso no es un juguete de niña, pero ¿cómo lo vamos a comprar? Ya mismo ellos te condicionan a... No, no, esto no te lo tienes que pedir, te tienes que pedir pues la cocinita, uh -huh. la, ¿La el bebé, la muñequita, que eso sí que me ha llamado la atención, que sí que desde pequeñitos te... Uh -huh. Te lo inculcan, te lo... Uh -huh. Y depende también de... Sí que el hombre poco a poco se ha dado cuenta del cambio y va avanzando, pero sí que hay algunos que como se han criado como antaño... A día de hoy siguen con la mentalidad de, no, no, tú, esto es lo de mujer y esto es lo de hombre, yo eso no voy a hacer, hazlo tú. Yo ahí no me meto. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, claro, pero fíjate que eh, tú, por ejemplo, has vivido ya otro momento, ¿no? Yo, sí. Pues eh, otro sé. momento eh, diferente, diferente. Eh, un momento ya donde la evolución ha estado más. Pero fíjate todavía las cosas que sigues señalando... A pesar del momento del lo que estamos hablando, ¿cómo hay toda una presión desde, sí, desde lo el que mundo. has dicho uh -huh. sobre los colores, sobre el rosa, sobre el azul, sobre los juguetes? ¿Cómo hay toda una presión? Desde, prácticamente desde que naces. <ríe> una presión tremenda, ¿no? Eh, eh, es tremenda, ¿no? La, la la presión que hay, ¿no? Pero eso actualmente nosotras mismas seguimos en esto porque vamos a comprarle el detalle a la niña y ya está, Rosa. Así, ¿no? Y seguimos un poquito ese, sí. eh, en eso, ¿no? Sí. Hay y yo creo cosas que va a costar mucho. Sí. Nos va a costar mucho porque es que vamos a ver algo para el niño. Buscamos el azulito. Sí. Pues yo ahora tengo mi pareja, tiene unos amigos y, y ya está embarazada. Y ya vas buscando, pues vamos a cogerle un cochecito para, como es nene, el cochecito. Y ya le vas buscando un coche, ya no le buscas, yo qué sé, cualquier otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. Y luego también se ha, se ha ido también adelantando, aparte de estas eh, situaciones que estamos comentando, referente a, en los años también sería por los 70 Todavía la mujer necesitaba, el, el hombre, para hacer una transacción económica, el hombre hacía, la mujer no podías hacerlo. O tenías que tener el permiso del, del marido, o para hacer un, un cobro o un retirar tenías que tener permiso del marido. Para tener tal el derecho al voto, fíjate, ya se también cambió, y, y el derecho a muchas cosas. Y la mujer, por ejemplo, también otra cosa negativa en aquellos tiempos era que tenías que ir por obligación, bueno, por obligación. Ibas, por ejemplo, a una votación y tenías que pedir para el permiso que te daban en el trabajo, tenías que llevar un certificado de... Eran situaciones que... Y el salario ya ni digamos, salarios con el mismo trabajo, la mujer que el hombre, y al hombre le han dado un salario diferente completamente que a la mujer. Y todo eso se ha ido arreglando, equiparando, poquito a poco, pero ya se va teniendo en cuenta. O sea que, que la mujer sí que vamos ganando un poco con respecto a todas esas otras situaciones, pero poquito a poco, pero se va consiguiendo. Y de ahí que sigamos luchando y de ahí a estas conversaciones para ayudar y para dar ánimo a toda la mujer que sigamos luchando por ello y que consiguiendo aunque parezca le digas, no no yo agosto pero es muy poquito no hay que seguir luchando no nos podemos permitir el que haya parones porque una vez que estamos ya un poco enrolados en ello hay que seguir por ello. tú planteas Carmina eh, eh, por ejemplo diferentes estáis planteando diferentes cosas el tema por ejemplo del cuerpo me refiero del vestido sí, era pues, sí. el cuerpo estáis planteando el tema económico, es decir, eh, todas las desigualdades que pueden haber a través de lo que podríamos llamar eh, cosas como el vestido, cosas como la educación desde pequeñitos, eh, cosas como lo económico. Eh, por ejemplo, supongo que conocéis ejemplos, por ejemplo, en el tema económico, probablemente conocéis algunos ejemplos donde todavía hay diferencias eh, importantes o que se nota. Eh, con respecto a los salarios, o a los sueldos, o a, la, o a las situaciones familiares sí. que te han planteado, de aquello que, es, que hace la mujer en la casa, o que, o que hace el hombre, o que no hace, o que hace la mujer, etc. Como, digamos que estamos, estáis hablando de un montón de situaciones diferentes donde puede haber más igualdad, o más desigualdad, el tema de la familia, el tema económico, el tema del cuerpo. Yo en este sentido quería preguntaros, o quería a ver si podéis hablar un poco sobre eh, vamos a ver ¿hasta qué punto creéis vosotras que el cuerpo lo, lo estrictamente anatómico el, el físico, lo físico puede determinar ciertas formas de desigualdad? es decir no sé si me cogéis lo que quiero decir, es decir eh, yo creo que a veces lo, lo digo por lo siguiente, vamos a ver eh, históricamente, eh, este, este mundo ha sido muy muy violento. Han habido guerras y ahí, a montón, a montón. Claro, si el mundo ha sido muy violento, podemos pensar que la fuerza física, ahora quizá menos, pero la fuerza física ha desempeñado un papel importantísimo. Luego, claro, estamos, por ejemplo, la mujer ha tenido ciertas, vamos a llamar ciertas con ciertos problemas, problemas no, cierta situación biológica, de tipo, por ejemplo, la regla, el embarazo, eh, los hijos, el amantamiento de los hijos, etcétera, etcétera, un montón de cosas que han podido tener una importancia muy grande a la hora de ocupar la mujer un lugar. Por ejemplo, decir, eh, vamos a la guerra, y la mujer a lo mejor no iba a la guerra porque... Eh, por todas estas cosas yo creo que todo esto ha sido muy determinante. ¿Qué os parece a vosotras esto? Hombre, yo en cuanto a la, a la potencia de fuerza sí. sí que es verdad que hay algún hecho en concreto que si lo, tú te pones a levantar o a descargar unos sacos tremendos de camiones de, de arena de tal una mujer tiene menos fuerza pero en casos muy concretos porque, por ejemplo, antes nadie conducía un camión o nadie conducía un ¿Autobuses? coche porque eso era cosa de hombres. Y ahora hay ya mucha mujer en puestos pocos, de conductoras, por ejemplo, de autobuses, de camiones, de cosas públicas que solo lo hacían los hombres. Hay otras, por ejemplo, que solo se las dejaban hacer a la mujer porque la mujer. Era el encabezamiento de decir... Madre en casa, madre como había un refrán antes que la mujer, en casa atada a la pata de la mesa, o una cosa así quebrada con la... Mm. Entonces había situaciones, el hombre que era el que dominaba, y ha dominado siempre, él es el que mandaba, tú no, no, en casa, con los niños, amamantándolos, a fregar, a dejar la casa ordenadita, para cuando llove, venga, todo servido, a la cena ya... Y, todo, y, y ellos eran los dominantes y en eso ha habido muchas situaciones en las que ya también se van ganando la situación. Y sí que es verdad que ahora ya hay mujeres que conducen, mujeres que tienen cargos igual que referente a cargos públicos, mm. que antes todo eran hombres, que eran los importantes. La mujer no valía para eso. Todavía ¿Sí? todavía, todavía hay... hay mucho por... No, no, todavía, todavía hay algún país por ahí que... Sí, Ojo, ¿eh? claro, frente que a esos están... países también hay que ayudar a que esas mujeres en esas situaciones no tendrán esos cambios tan drásticos ahora, pero que poco a poco hay que ayudarlas a que comprendan, viendo en los países occidentales, que vean cómo la mujer ha ido poquito a poco, porque ha costado poquito a poco, pero que no se desanimen y que vayan luchando porque no es siempre estar con los hijos y no comunicarse ni relacionarse para un trabajo, para lo que sea. Pienso. ¿Qué, qué? Sí, yo me he acordado del caso de, de mi abuela, mi abuela trabajaba en la costura y cuando se casó con mi abuelo, mi abuelo dijo no, no, no, tú a trabajar no, tú te quedas en casa que con mi sueldo los dos vamos bien, ya te encargas tú de los niños, mi abuela pues, se iba al mercado a hacer la compra, recogía a los niños, llevaba a los niños, hacía la comida y cuando mi abuelo estaba ya en casa, ya tenía los niños hechos, las camas hechas, la casa arreglada, él comía... Y ya, pues se iba. Y él iba haciendo mar. su marcha. Y mi abuela en casa, <ríe> y el mercado y poco más. Yo, respecto, respecto a esto que estás contando, o sea, los roles de género que, que están tan diferenciados en la sociedad, yo he estado muchísimos años, o sea, en una lucha combativa ahí, bueno, y aún, aún estoy así, ¿no? En contra de, de todo eso. Pero eh, me he dado cuenta, o sea, ahora tengo una postura como más conciliadora, ¿no? Me he dado cuenta que... Eh, esta, estos roles que la sociedad eh, pues como que, que nos confiere desde que nacemos es tanto para los hombres como para las mujeres porque ese abuelo tuyo que se tenía que ir a trabajar fuera a lo mejor porque, porque Posiblemente estuviera encantado, porque ya desde pequeño ¿no? nos van conduciendo sí, el... a esto. ¿no? El hombre es como pero, la tiene la Exacto, casa. pero quiero decir que, en, que estamos encasillados tanto los hombres como las mujeres. Pero sin embargo, mi abuela sí que más de una vez me ha dicho, ay, dice, si yo no hubiera hecho caso a tu abuelo y hubiera trabajado, eh, pues ahora yo tendría mi pensión y me, eh, me mantendría yo. Claro, <risa> dice, ahora que... Y ahora estoy.. Claro, sí, el para... tener estos, estos roles tan definidos y tan cerrados, ¿no? Eh, no permite salir ni, a, ni tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres tienen un rol y un papel determinado y los hombres también. Entonces yo creo que tiene que ser algo conjunto que, que pues a lo mejor, claro, es, es muy difícil, ¿no? Camina, esto que tú dices a mí me ha sugerido una idea en el momento en que estás hablando, que seguramente tenemos que hablar de una liberación de la claro. mujer y del hombre. Y del hombre, de porque, redefinir claro, la, las dos creo, partes. Porque yo creo que el, el hombre también ha podido ser esclavo de una determinada sí. mentalidad. Por ejemplo, sí, lo que tú dices, claro. Amparo. Es decir, sí. tu abuelo, yo creo que tu abuelo es que aunque hubiera querido, es que lo habrían, vamos, lo habrían hecho sí. polvo. Sí. ¿no? Sí. Lo habrían criticado, lo habrían... Sí. Si él hubiera dicho, no, no, yo voy a hacer un rol más, mm. más acorde con la mujer, yo creo que lo habría en el pueblo donde viviese. Es que en aquella época yo lo pienso, yo no lo he vivido, lo único que tengo son ligeras ideas y historias que me han contado. Pero como que la mujer era la débil, la que, pobrecita, que se quede en casa, yo ya la mantengo, yo ya hago todo, mm -hmm. que el hombre es más fuerte... Y es el que, el que se tiene que encargar de ella. Como si fuéramos un niño más. Pero, Pero es que además el hombre entonces, después de terminar trabajar no es que se quedaba con la, con la mujer. Sí, iba. Es que él iba, y como había estado trabajando, él se iba al bar. Y ¿sí? él se iba a descansar. A comunicar y, y hablar con los hombres. ¿Ibas ¿Y ¿Y a decir, Martín? Sí, yo iba a decir lo mismo, ¿no? Pues eh, al principio también, hace muchos años, también se veía mal y feo por ejemplo, cuando iba la mujer al mercado, que fuese el marido también al mercado. Y menos si el marido cargaba una bolsa o oh, el carro de la compra. Se veía muy feo. A mí me lo han contado, no lo he vivido. Sí, sí, sí. Me lo han contado y yo creo que eso también tuvo que ser muy fuerte. Antiguamente las familias eran mucho más grandes. Había más niños y esta mujer pobre mujer cargar con todo lo que tuviese que cargar y el marido en el bar o... O donde sea, ¿no? Y esa mujer llega a casa, descarga, limpia, cocina, no sé qué. Pues fue tremendo. Y luego, pues lo peor no era eso, es que la mujer ni, recla ni, ni sabía reclamar, ni sabía que tenía que pedir algo, o sea, no se valoraba en nada, ¿no? O sea, todo lo que hacía era porque lo tenía que hacer, ¿no? O sea, como un circuito que te levantas y sigues y sigues y sigues. Hoy en día, por lo menos la mujer, otra cosa que tenemos, bueno, es que podemos pedir nuestros derechos, ¿no? O por lo menos quejarnos de que, que no. Cuando antes, ¿dónde va a parar la mujer si tiene que reclamarle algo al marido? Llévate el vaso a la cocina o yo qué sé, porque el marido llegaba y tenía todo puesto, eso sí que lo he vivido. Llega el marido, le, le tienes que traer todo y luego se lo tienes que recoger, ¿no? Uh -huh. Y, y yo, yo mismo, yo mismo que ya soy también mayor, eh, he sido educado en, claro. en una familia... Donde yo me acuerdo perfectamente que yo tenía un rol clarísimo. Yo tengo cuatro hermanas y somos dos hermanos. Yo soy el mayor de los hermanos. Y tengo tres hermanos mayores que yo, pero yo recuerdo perfectamente que yo he sido <coughs> educado en un rol claramente diferente a mis hermanos, pero claramente diferente, ¿no? Por ejemplo, mi padre que era agricultor, eh, las mujeres ayudaba a las tareas del campo, pero a determinadas tareas, ¿eh? a determinadas tareas, a otras no. Y por ejemplo, por ejemplo, pondré un ejemplo, cuando era la época, mi padre tenía muchas hortalizas, judías, tomates y todo esto, plantaba en las tierras, cuando era la época de coger las judías, eso sí, las mujeres sí. ayudaban, pero en otras faenas estaba muy mal visto que una mujer hiciera algunas cosas, en, la, en el campo, ¿eh? pero muy mal visto, ¿eh? Eso, eso, era, vamos, estaba separado completamente, claro, muchas cosas de las que yo he hecho después han estado muy determinadas porque eh, incluso hacer determinadas cosas, es que fijaros una cosa, esto que voy a decir, qué gordo es esto, algunas cosas de las que los hombres, algunos hombres, no digo yo, otros hombres, querían hacer las propias mujeres no le dejaban hacerlo sí, no, sí, sí sí sí pero no dejaban hacerlo porque eh, eh, porque decían no no no eso no es cosa de eso los hombres no hacen eso o sea, había ya una mentalidad tan incrustada en la mente de cada de cada rol de cada género que que había como una especie de auto represión o auto exclusión o autodeterminación de las cosas no estaba todo. Es que yo pienso que las mujeres somos unas de las principales transmisoras de la cultura. Si nos han criado en una cultura machista, o sea, con unos comportamientos totalmente determinados, eh, claro, nosotras transmitimos eso, sin o sea, sin darnos, sin darnos cuenta. cuenta. Claro, estamos transmitiendo esas mismas cosas, esos mismos comportamientos que, que se nos han transmitido a nosotras sin darle la mayor importancia. Entonces, nosotras somos una de las principales transmisoras de, pues de la cultura, y si la cultura es machista, pues del machismo. Es que además, referente a eso que estabas tú ahora nombrando, eh, no, además, en esas labores, ciertas labores, que a lo mejor el hombre ayudaba o hacía, y decía, no, no, que eso es de, afem de afeminados, como hagas eso, sí, sí, es sí. que eso era clave también en ese sí, tiempo. Sí, sí, sí, sí. Y aún se sigue con ya menos, pero... El hacer según qué cosas el hombre, alguna cosa que parece ser de mujer, lo que ha hecho la mujer, eh, les dicen, oye, es que eres afeminado, oye, es que. Y sí, si eres, eh... Carmina, hay que ver, hay que ver los, yo lo digo por mí, ¿eh? hay que ver los hombres cuántas cosas nos hemos perdido también. Claro. Si, eh, mm. Yo, si, si tuviese ahora, si eh, yo tuviera ahora mis hijos pequeñitos cuántas cosas tendría que cambiar a como yo hice las cosas cuando tenía era muy joven porque claro es que es tan diferente todo ahora que, que yo tendría que ser muy distinto a como fui en realidad porque cuando yo estaba todo marcadísimo, es decir, los hombres por aquí, la mujer los por allá hombres no llora, tú vas es esto, los hombres no es lloran, porque los hombres no van a porque un hombre esto, no puede ser esto te tierno. toca, esto no te toca, estaba todo muy muy marcado pero aún, aún, así, aún así yo creo que también, mmm, yo lo digo por mí, porque evidentemente si aprovechas un poco la vida y tienes un cierto interés de superación, eh, también te das cuenta que algunas cosas de las que uno podía haber hecho, tampoco todo estaba, estaba predeterminado, también era un poco cosa también de madurez personal. Yo, algunas cosas de las que hacía entonces que ahora no haría, no eran eran por much, había mucha determinación pero también con la madurez que yo tengo ahora yo la salía de otra manera por esa madurez por esa madurez que ahora tengo y entonces no tenía no tenía esa madurez a los veintipocos años entonces eh, yo creo que eh, yo he hecho la vista atrás y bueno tendría que corregir puf, cantidad de cosas de las que yo he hecho de una determinada manera, pero muchísimas muchísimas muchísimas yo mis hijos que ya son mayores y tengo también nietos, eh, muchas veces pues eh, esto aparece en alguna conversación y o sea que tendría que corregir montones de cosas de, de lo que yo he hecho. Para que veáis un poco que yo mismo tomando como ejemplo a mí mismo veo eso de una forma abrumadora. Sí, sí, es como también que te has perdido un montón de cosas que a lo mejor no has podido hacer, o bien por falta de madurez, o bien por el ambiente que tampoco te facilitaba uh -huh. esa... el Tomar tú esa conciencia de cosas, ¿no? Era todo un... Y yo, bueno, yo veo ahora a mis hijos y es que chapó. Chapó. Chapó por cómo lo están haciendo. Pero es que es la verdad, es que lo están haciendo tan diferente a mí que me superan. Yo se lo digo a ellos, es que me superáis en todos. Sí, sí. Se lo digo, se lo digo muchas veces, digo, es que lo estáis haciendo muchísimo mejor que yo. Y es verdad, lo están haciendo mucho mejor que yo. Es que ha cambiado mucho porque es que antiguamente los, ni los, los niños a la cocina no iban para nada. no Yo lo digo también por algo propio que pasaba. no Entonces yo, mi hermano tiene ahora mismo 40 años. Nunca se pudo hacer nada en la cocina porque él decía que no, que sí, tenía sí, a sus sí. hermanas y no sí. lo hacía. Pues ahora mira por dónde tiene a una mujer que quizá peor que él. <risa> <risa> lo que no quería hacer lo ha hecho sin pensarlo. Ahora cocina es me mejor uh -huh. que la mujer y en casa nunca cocinó. Uh -huh. Pero hay también un punto para comentar. Entonces... Perdona. no uh -huh. Sí, sí, sí. No sé. Un punto para comentar, porque ha habido gente joven, de sobrinos, nietos que tenemos, y que no han hecho antaño nunca nada uh -huh. en casa, sin embargo, se han casado, y sí que hacen muchísimo. Y me, y muy bien. Quizá en, tuvimos la culpa uh -huh. en aquel entonces, uh -huh. la mujer, uh -huh. que tampoco le decías... Claro, uh, ahí ya hecho, ahí viene lo la hecho, Porque onda. han resultado luego de casados, un... Vamos, Perfecto, sí. <risas> Un que hacer y un ayudar, no ayudar, hacer lo que nunca hicieron. Otro. ¿Sabéis el libro que yo le he regalado a mi nieto, el mayor, que tiene ahora 10 años? Además, eh, yo le, eh, hablé con mi hijo, digo, no sé qué, qué, qué regalarle a Joan, que es mi nieto. Y mi hijo me dijo, dice, una cosa que le va a gustar mucho es que le regales Smart, el libro de Mas, Master Chess Junior, de este programa sí. que hace en la televisión. Uh -huh. Porque le encanta la cocina. Uh -huh. Y él está en la cocina, yo lo veo allí con su padre muchas veces, los dos haciendo la cena, haciendo tal o haciendo cual. Y le, cuando le, cuando le, aquí vinieron aquí, a este lugar donde estamos, a recoger unos regalitos que yo le tenía preparados, cuando vio el regalo, que dice, ¡Madre mía, qué chulo! Se puso contentísimo de que le hubiera regalado ese libro. Fijaros vosotros, esto, yo lo pienso, yo lo pienso, cuando yo era niño, vamos, hay un abismo, pero un abismo, desde esto a aquello. Sí, sí, sí. es que a nadie se le habría ocurrido, cuando yo era niño, igual. haberle hecho un regalo al niño de, para que cocinara sí. Esto aquello era, era, otro, otra otro. era otra mentalidad completamente ajena a aquel tiempo. Ahora hay otra mentalidad, pero en este hecho se ve claramente. Bueno, perdona que interrumpa. Sin embargo, mira qué idea me acaba de venir a mí a la cabeza. Sí que las mujeres en el rol de la cocinera, la cocinita, es la que tenía que hacer la comida. Sin embargo, ahora que has dicho lo del masterchef, los grandes chefs son hombres. ¿Son hombres? No somos sí, las sí, mujeres. Sí, sí, sí. Somos sí, sí. nosotras las que nos hemos encargado de cocinar todo, pero sin embargo, los grandes lo chefs Michelin son no, no, no, hombres. Discurso, eso lo he pensado yo un montón de sí. veces, Amparo. Yo lo he pensado. Un de veces. Pensando sí. en cómo han estado tanto tiempo, no no vayas a tal. Se han superado en esto. <risa> la invisibilidad de la mujer, mujer a lo largo sí. de la historia. Sí, las claro, mujeres fíjate, hemos sido invisibles y Pero siempre fíjate en qué todo. ejemplo más bueno este. Mm. Es un ejemplo clarísimo. Mm -hmm. Todavía de la situación en que estamos, a pesar de lo que estamos diciendo, fíjate que las mujeres han sido las que han cocinado siempre, y yo diría que son las que han transmitido la cultura de la cocina, y sin embargo, ahora resulta que hay media docena de hombres por a nivel mundial que son la creen de la creen. A ver, ¿por qué no sé, por qué no son las mujeres que las que... Pero también hay? está ahí la cosa que los buenos cocineros es porque la madre también ha estado, ahí. Han cogido muchas recetas de la madre. Claro, claro, Y han, claro. al cuando han despertado ese despertar de cocinías han recurrido a las abuelas y a las mamás. Sí, porque muchas veces dicen, yo voy a hacer una receta que hacía sí, mi, mama, que mi, mi bebé, madre o mi abuela, mi abuela y voy a hacerla. Luego la mejoran, claro, con la comida de más Eso creo. muchísimo se repite. Pero siempre el ámbito de poder siempre ha estado en el hombre. El varón sí. siempre es el que ha salido fuera de casa. O sea, el ámbito de la mujer tradicionalmente ha sido el hogar la crianza, sí, sí. los hijos, y quien ha salido fuera han sido sí, los, los hombres, hombres, que son los que... su rol es el prestigio, el poder, la seguridad... Entonces, eh, las mujeres, pues eso, hemos sido invisibles... Claro, <risa> hemos sido invisibles durante muchos, muchos años. No, porque ya cambiado. Y los hombres son bueno, los que perdón. acceden a estas cuotas de, pues eso, el chef hombre, el, los políticos hombres, jueces hombres... O sea, todo, en todos los ámbitos, últimamente, en las últimas décadas y todo eso, sí que se ve que la mujer es mucho más visible ¿no? en, en la televisión, los medios de comunicación que tanto poder tienen. Medio de comunicación, eso. lo del masterchef este, está clarísimo, ¿no? O sea, los niños se van a poner ahí las niñas a cocinar porque está... Pero, por ejemplo, también los medios de comunicación son una fuente mmm, de poder ¿Tremida? tremenda de, de discriminación hacia la mujer. O sea, la publicidad, lo que estábamos diciendo antes del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de la mujer, del cuerpo del hombre. O sea, en la publicidad siguen existiendo un montón de anuncios sexistas que denostan el, el cuerpo de la mujer y que ponen el cuerpo de la mujer... O sea, que siguen el, el arquetipo femenino de, de siempre, ¿no? El simbólico este que tenemos de... Eh, la mujer mmm, tenemos que agradar al varón, ¿no? Y entonces todo un poco está los medios de comunicación, los videojuegos de los niños son sexistas, los videoclips, esto de la música, o sea, el cine, el anuncio de un perfume que tenga que salir la mujer, el, el cuerpo erótico, el sensual, pues no hay derecho. Eso sí que existe. Este es un tema muy, este, este tema que, que estás hablando, Inma, me parece fundamental, ¿no? Porque hay que ver lo que se ha explotado y se explota, y se explota el, el cuerpo de la mujer como símbolo de, como tú has dicho, de agradar al hombre, de tener que estar siempre eh, guapísima y maravillosa y tal y cual, ¿no? No sí, sí, nos metemos presión nosotras en ser perfectas, estudiar, sí, sí, trabajar, cuidar a los niños, y encima que eres, tengo que tener el cuerpo, cuerpo perfecto para grabar. Tú que eres la más joven, eso todavía está ahí. Sí, tú lo ves todavía sí, ahí, ¿no? Sí. sí. Eh, no, no, no, ¿No crees que es, eh, ¿Lo ves? Quiero decir Yo lo, la, no, sí, lo, el cuerpo de la mujer es No, pero quiero decir, estar... quiero decir, en, las, en, tú, en, las, en las, las chicas de tu edad, ¿esto está todavía marcado? Sí, sí, sí tenemos pues, que estar vale, perfectas y, como como y mantenernos bien, delgaditas. Bien, bien, bien, porque es que si cogemos unos cuantos kilitos de más ya no somos interesantes. No a la hora de conocer a la gente, ya no solo a la cabeza lo que importa, sino que físicamente es lo primero que ves. Y no es lo mismo verte a una modelín que verte a una chica por más entrada el carnet. Y bueno, yo según mi parecer, sí que estamos avanzando la mujer nos podemos vestir como queramos, podemos Pero está llegando un punto, yo lo... yo es que estoy viendo y no soy un tan mayor, y veo niñas más pequeñas que yo, digo, pero la necesidad de enseñar el culo, cada vez los pantalones más cortos, digo, al final vamos a salir en tanga a la calle. Y, y, de, y seguimos, yo creo que también estamos volviendo un poco hacia atrás. Sí. Estamos volviendo hacia atrás en, voy a enseñar todo mi cuerpo para que venga el hombre. Porque el hombre luego es el que a mí me tiene que mantener, sí que... Sí. Noto que estamos volviendo hacia atrás, atrás. Sí, sí, sí. Desde, desde mi punto una, de vista una cosa una cosa en ese sentido mira otra otra idea que me sugiere esto que tú estás diciendo yo creo que sería erróneo que pensáramos que toda esta problemática es como está disociada de el sistema económico en el que vivimos. un sistema un sistema capitalista un sistema conservador un sistema conservador un sistema donde el dinero sí. y todo aquello que tiene que ver con, porque claro, a detrás del cuerpo, detrás de toda la explotación del cuerpo femenino, hay mucho dinero. Es decir, la explotación del cuerpo femenino no se explota porque sí, uh -huh. se explota porque montones de, de casas de modas, montones de televisiones, montones de, de mil cosas, ¿eh? Eh, por ejemplo, ahora hay por ahí una obra... Eh, las, ¿cómo se llama? Las 50 Caras de Grey, creo que Sombras de Grey. Yo leí solamente el, el primer tomo hasta la mitad. Es de decir, yo, esa obra, mmm, a mí me sugirió una cosa muy estudiada, muy de marketing, mmm, donde el hombre, ahí, el protagonista, ocupa claramente un lugar en la parte que yo leí, que fue la, ya digo, y la mujer una parte muy diferente, un rol muy diferente. Yo no sé eh, si la habéis leído, es una obra, no pero, pero yo me pregunto, yo me pregunto, a ver, esa obra ha tenido mucho éxito, ¿por qué tiene tanto éxito? Pero ahora, a mí yo me leí el primer tomo y la verdad es que no me gustó tanto como tanto boom se le ha dado. Sí que veo que el personaje tiene un, un rol de dominación total y la mujer... El rol de sumisa, Su misa. débil, pobrecita, encerrada en un rinconcito, sin abrir el cascarón y él la lleva como le da la gana. Claro. Sí que creo que tiene un poco de boom porque la mujer, somos más abiertas en el tema sexual a hablar. Uh -huh. Y yo oh, pues mira, un... sin embargo no entiendo, es que no... Sí, por eso digo, por eso digo que seguramente todavía detrás de todos estos comportamientos puntuales de género, eh... De alguna forma hay otra cosa que sustenta eso, que es un sistema económico y político y social y una cultura que está en la base, que está en los cimientos de todo eso. Porque, por ejemplo, esto que digo, es decir, el cuerpo femenino, cada vez también más el masculino, no se explota porque sí, se explota porque detrás de eso hay unos beneficios económicos vamos brutales de miles y miles de millones de euros o de dólares, uh -huh. pero millones y millones y millones al año en todo el mundo. Y hay muchas empresas eh, y muchas ideas y muchos comportamientos que, eh, que hacen necesario que eso sea así para determinados fines económicos, políticos, uh -huh. económicos, estructurales, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, eh, lo que yo os quiero decir es que todo esto, muchas cosas de las que hablamos son todo un, todo un síndrome, todo un conjunto de síntomas, pero luego como fundamento de todo eso hay otra cosa, hay un sistema económico que propicia, propicia que mueve todo eso, porque interesa mucho el dinero. Es que actualmente... Y es un sistema muy conservador, o sea, yo, yo pienso que la, este sistema capitalista que es el que mueve, está, digamos, que maneja los hilos, estoy segurísima, que son hombres además un sistema muy conservador, entonces en el que hay como un simbólico, ¿no? Hay... Eh, tenemos un, unas normas, unas maneras de, de funcionar que todo el mundo asumimos a través de la cultura y, y eso se va perpetuando y es un sistema totalmente conservador en el que está clarísimo la desigualdad, o sea, y, y el hombre es el que domina, es el que... Y, y eso se va, o sea, en todos los ámbitos lo, lo vamos viendo, es, es, una, es un control social, o sea, nos tienen totalmente, o sea, desde que nacemos estamos controlados y controladas por, por todo este sistema, por todo este engranaje que se nos escapa, ¿no? Porque son, están, pero que luego al día a día lo, lo vemos en, el, pues en nuestro comportamiento de, del día a día. Estoy, vamos, convencidísima. Es... Igual que el rol de género y todo eso, es un, es un control social. Es, las mujeres nos tenemos que comportar así, los hombres nos comportamos así y todo esto pues, es lo que va permitiendo un poco que las cosas se vayan desarrollando, digamos, por unos cauces. Entonces yo lo que pienso es que lo que tenemos que hacer es redefinir y buscar otras nuevas, otros nuevos roles en los que estemos pues, mucho más... Porque hay, mucho, hay una brecha generacional muy grande, hay un... Ahora hay unos comportamientos, pues eso, a lo mejor de nuestros abuelos, de los roles de nuestros abuelos con los roles a lo mejor de nuestros hijos o de... Todo eso está conviviendo junto y sí, eso hay que... Pero Isma, pero es muy importante lo que tú dices en el doble sentido. Es decir, una cosa, como he dicho antes, empleo empleo una terminología casi psicológica, una cosa es, es decir, cuando yo veo a un paciente, una cosa son los síntomas, y otra cosa es aquello que fundamenta los síntomas. Uh -huh. Aquello que es la estructura de personalidad que se ha creado, que puede ser más sana o más insana y que sustenta esa estructura, esa organización de la personalidad, sustenta unos síntomas. A nivel social y a nivel cultural y a nivel político, etc. Es igual. Es decir, una cosa, no debemos confundir porque creo que ahí sí que hay, de, hay que aclarar eso. Hay que aclararlo bien. Es decir, una cosa es los síntomas una cosa es por ejemplo cómo se utiliza el cuerpo de la mujer en la televisión por ejemplo, eso sería un síntoma pero por qué eso existe así por qué porque hay una estructura económica económica mm. empresarial que mueve millones y millones y miles de millones y de billones ¿qué le interesa? Sí. que eso sea así sí, sí. ¿por qué? porque si eso desaparece montones de empresas que están dedicadas a eso y de mentes y de estructuras organizativas que tiene que están, tendrían que desaparecer uh -huh. y tendría que ser de otra manera. Uh -huh. Entonces es decir, una cosa es el síntoma y otra cosa es la estructura que fundamenta el síntoma. A nivel, a nivel, a nivel de género es así también. Uh -huh. O sea, y esto yo creo que los hombres tenemos que caer en la cuenta de esto, y las mujeres también. Que no solamente hay que luchar contra el síntoma, sino contra la estructura que fundamenta el síntoma. No sé qué os parece. Sí, ¿A ti qué sí. te parece, Marte? Pues yo creo que falta mucho por luchar, porque esto esto sigue rodando y avanzamos tan poquito que, que pienso que también nos va a costar. Bueno, pero es la tendencia, es que tenemos que ir ya cada vez definiéndonos un poquito más y que se, cada uno vaya cogiendo conciencia de, de lo que estamos viendo, pero... Yo, yo, eh, llevamos ya una hora de grabación... Y podemos ir ya acabando, qué rápido. podemos ir acabando, sí, veis qué rápido se hace, ¿verdad que podríamos estar otra hora, no? Sí. Podría, perfectamente, para vale, que vosotros veáis qué fácil es estar ante las cámaras, que las cámaras no se comen a nadie. Bueno, pero eh, yo creo que sin darnos cuenta hemos hablado de un montón de cosas, han ido han ido saliendo sobre la marcha, hilvanadas eh. hemos hablado un poco de, de casi de todo, ¿no? de casi de todo, ¿no? Quizá una pequeña puntualización os pediría, aunque fueran tres minutos más, sobre cómo creéis que ha influido la religión en todo esto. Porque yo creo que ahí también hace falta una auténtica revolución. Eh, yo creo, por ejemplo, el Evangelio de Jesús de Nazaret, es decir, los Evangelios sinópticos, eh, eh, la mujer tiene un lugar destacado. Jesús de Nazaret es un hombre que tiene... Hay escenas en los textos evangélicos de una delicadeza de una finura que a mí a veces hasta me han hecho llorar. De una delicadeza extrema. Cuando llevan a aquella mujer que la habían cogido en adulterio, y la llevan a Jesús y van a apedrearla, a lapidarla, y le dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? Le dicen a él para, para tenderle una trampa. Y, dice, y les dice a todos aquellos señores, señores, encorbatados en, en aquel tiempo con la ropa que se llevara, le dice, le dice, mirándoles a la cara, le dice, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. A ver quién se atreve. Vosotros que os creéis tan buenos y tan maravillosos y acusáis a esta mujer, a ver, si vosotros sois mucho peores que ella, ¿por qué hacéis esto? Y la gente, el texto de Evangelio dice que se fueron yendo empezando por los mayores, como que se sintieron realmente descubiertos, descubiertos. Ese es un texto, hay otros muchos, hay otros muchos, pero aquella mujer que entra en un banquete y llevaba un frasco de alabastro, que era un perfume de nardo en aquel tiempo carísimo, y lo destapa ante Jesús de Nazaret. ¿Por qué hace aquello? Yo creo que lo hace porque ese Jesús de Nazaret había tenido... Había tenido algo, había, a, algo había, había mmm, algún favor enorme, había hecho a esa mujer, algún trato exquisito sí. había, para que aquella mujer hiciera aquello con, con él, ¿no? Jesús estaba allí en un, en un lugar, en una, un, creo que era en una comida, si no recuerdo mal, y, y bueno, llega aquella mujer y hace esto, y la gente empieza a protestar, y entonces Jesús tiene ahí todo un discurso que es largo, de, del comportamiento, somos de en relación con el comportamiento que había tenido, que tenía la persona que lo había invitado. Es decir, entonces, ¿por qué después la iglesia ha tenido a veces un comportamiento tan... Yo me acuerdo yo me acuerdo todavía aquí, después de la... en los años 60, que muchas mujeres llevaban todavía un velo, un especie yo, de lo, velo. Yo he llevado velo para ir a la iglesia. Y, luego, y si algunas mujeres no luego lo, lo llevaban también fuera. Sí, aún posteriormente se lo seguían. Y la Iglesia desde luego sí que ha marcado, porque luego, según lo que estás relatando tú ahora de esos episodios, luego la Iglesia ha marginado completamente a la mujer, porque no la ha dejado nunca. Ahora empieza a verse que dan la comunión, ahora empieza a verse alguna que es sacristana, porque antes era lo de sacristana. ¿Por qué? Porque era la mujer la que cuidaba y hacía todos los servicios. En la casa del cura, la comida, la limpieza y tal. En y eso las, sí iglesias también, las iglesias Y las iglesias, la mujer. Pero en lo demás no. Aún hay, y luego, y menos mal que ahora parece ser que el Papa Francisco está luchando un poco por decir, oye, la mujer tiene que. Pero un todavía es inicio, es sí. dicho era el gran tema? El gran tema que la iglesia anglicana después de un debate muy grande lo ha hecho que las mujeres puedan ser sacerdotes y que puedan ser sacerdotes o, puedan ser obispos sí. o obispas etcétera pero la iglesia católica la... yo no sé si eso llegará a no, vez pero no lo se veremos, resiste pero por lo menos ya hay un... insinuación lejos, y yo creo que no hay ninguna base teólica teo teológica para no, no. eso teológica no hay ninguna base, porque yo creo que Jesús de Nazaret en aquel momento Jesús fue de Nazaret, un hombre de su tiempo, claro. de su tiempo, pero es que no estamos ahora en aquel tiempo, ahora estamos en el siglo XXI. Sí, sí. Yo creo que es todo de la cultura androcentrista, o sea, el hombre es el centro de todo y la mujer sí, sí, sí. no entonces yo creo que eso es pues, más, más de lo mismo que hemos estado diciendo. ¿Qué cuenta... palabra más interesante has utilizado, no? El, el, el pero cuando sí. tener en cuenta la Biblia es una cosa, sí. Pero, por ejemplo, yo soy atea. Yo no, no, sí. no creo en nada, por así decirlo. Mi madre sí que es creyente, pero ella lo que siempre me ha hecho gracia es que dice yo creo en la Biblia, dice, pero no en la Iglesia. Porque la Iglesia son hombres, son personas, uh -huh. dice que en, en verdad que han hecho ellos. Dice, ellos siguen cometiendo los pecados, siguen haciendo, pero no pasa nada. Uh -huh. Entonces... A lo que te referías es que, como es el hombre el que ha llevado, digamos, la Biblia y la voz de Jesús al pueblo, es el hombre el que él mete también su propia cultura y es lo que da a aprender al resto. Claro, si el pero... hombre es el machista de las mujeres en casa, si vas predicando la Biblia, además vas a predicar también. Claro. Pero eso, amparo, eso, amparo quiere decir una cosa: que muchas veces la iglesia, es decir que ha estado dominada por los hombres, es la realidad. Eh, no ha sido, no ha, no ha seguido a ese modelo que, era el, que es el fundador Jesús de Nazaret, sino que ha estado completamente alejada del testimonio, de la palabra, de la vida. Porque, mira, esto lo digo porque yo ese tema lo, lo estudio muy a fondo. Es decir, eh, eh, si uno coge los textos, los cuatro evangelios, los sinópticos, y los lee de cabo a rabo y los estudia. El comportamiento de Jesús de Nazaret es tremendo. Es un hombre que se situó en la ante la sociedad de su tiempo para decir una sola cosa. Si uno coge lo... Y hay una sola cosa que dice. La dignidad humana está por encima de todo. Ese es el mensaje de Jesús de Nazaret. Por encima de la economía, por encima de las normas jurídicas, por encima de la ley. De la ley. De la ley. Ese es el mensaje de Jesús de Nazaret si la iglesia hubiera recogido ese mensaje y lo hubiera llevado a la práctica bien, hoy en día mucha gente no diría eso yo creo en Dios pero no creo en la iglesia diría, la iglesia como, como manifestación de ese Dios, como personas que creen en ese Dios, la gente tendría otra, otra forma de ver la iglesia, lo que pasa es que una cosa y otra han estado muy alejadas bueno vamos a ir acabando ya porque la gente que luego vea los vídeos pues se cansa si sí, sí es, sí es muy largo eh, me gustaría, no sé si queréis decir alguna palabra de despedida muy breve, alguna cosa yo ya de entrada os agradezco mucho que estéis aquí y creo que eh, este vídeo es un, es un grano de arena más, una gota de agua más en ese esfuerzo por, la, por, la, por que este mundo sea diferente y la relación entre hombres y mujeres sea distinta y los sistemas económicos que mm, pervierten, por así decirlo, una buena relación, desaparezcan, etcétera etcétera Esto es un pequeño esfuerzo en ese sentido y por tanto yo os agradezco muchísimo que estéis aquí. Y, vamos, mi, mi gratitud es enorme hacia vuestro gesto. Bueno, no sé si queréis decir algo o... Nada, que vale. querríamos que lo poquito que hemos podido eh, cooperar, si sirve para algo positivo para los demás, pues sería nuestra ilusión y con esa intención hemos querido venir para ver uh -huh. si conectamos y para ti pueden sacar algo positivo y un poco de ayuda para seguir sí, empezar a luchar de poquito a poquito. Uh -huh. Muy bien, pues... <tose> Bueno, pues entonces eh, nos despedimos de todos los seguidores del blog y yo espero también que las personas que escuchen este vídeo, que lo vean, reflexionen sobre lo que hemos hablado. Y como el vídeo se ve en muchas partes del mundo y en cada una de esas partes las cosas no son iguales, son diferentes, que dependiendo de la, de la situación eh, de cada nación, de cada pueblo, de cada ciudad, que cada uno pueda pensar, cada hombre y cada mujer pueda pensar cómo llevar a cabo esta lucha para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en todo el mundo y en todas las naciones, y que eh, este vídeo sea un estímulo para seguir en esa brecha y en esa lucha. Bueno, pues entonces, gracias a todos los que van a ver el blog, gracias a vosotras, y nada, hasta el próximo vídeo.